a 350 km por hora este fin de semana vamos a ver y quizá a escuchar cómo es un gran premio de moto por dentro don paló sin ¿Sí? que está vamos a ver cómo arrancan las motos ¡Hijá! Os decís que si estamos locos que a las carreras vamos con una de estas con una de estas y luego con tres grúpulos más trincadas en la bici pero ojo alberto a ver si tengo manos para darte, dame un abrazo Alberto, Alberto es el jefe de comunicación y el que organiza todo esto y nos va a contar un poco cómo van estas motos a nivel de cámaras cuéntame, cuéntame tenemos por ahí bueno pues la verdad es que eh, la, las motos tienen un máximo de cuatro cámaras un sí. board, eh, Dorna que es la, la empresa que detenta los, los derechos de televisión y, y de filmación eh, es la que coloca eh, todas estas cámaras un board ellos de hecho desarrollan a nivel i, eh, ingeniería de creación de estas cámaras y aparte, la eh, las montan también en las motos son los únicos que pueden montar estas, estas cámaras en la moto en este caso, en la moto de rings tenemos sí. el máximo de cámaras que son cuadros vale la primera cámara siempre es la frontal vale y esta es esta esta cámara es la frontal Entonces, que va muy bien va muy bien para saber la línea del que va adelante o fuera delante luego, tenemos una cámara subjetiva se llama Muy cuando bien. van además recogidos también en la recta. Luego tiene cámara trasera. Normalmente hay una o dos cámaras que son 360 y la pareja desde realización vale. torna con un joystick. Ah, cuando bien. un piloto va a adelantar al otro, ellos pueden girar la cámara y ver todo el adelantamiento lateral. ¿no? Es bien. bastante impactante. Y luego esta cámara de tres cuartos trasera también es muy bonita porque que permite ver cuando están en máxima inclinación sí. el que va detrás, que va ah, súper sí. pegado ¿no? sí. y, y es... es... Otra cámara que también causa, la verdad es que es una, es una visión que normalmente no tendría el, el, el telespectador, el espectador. y, y, y Dorna ha ganado mucho eh, a, este, a este nivel porque permite tener sensaciones mucho más directas de, de lo que vio el piloto encima de la moto. Al final es muy curioso porque a todos los que sois unos frikis de los vídeos como vosotros que estáis en casa y queréis saber, al final Dorna casi más que una multinacional que se dedique al motociclismo, casi que es una multinacional que se dedica a la comunicación, Entonces, sí, sí, sí. casi para ellos es más importante poder enseñarlo bien que las propias motos en sí. Sí, sí. y hemos querido grabar todo esto con este ruido de fondo para que vierais el jaleo que es en medio de un entreno tener todo esto montado, así que si no se ha escuchado del todo bien, eh, ya nos no perdonaréis, pero justo queríamos que mientras enseñamos alguna cosa se escuchara la otra. Bueno, ya habéis visto que se caga la perra y cómo suenan las motos, ¿eh? Eh, por cierto, cuando vosotros veáis el vídeo va a ser jueves día 20, entonces esto quiere decir que empezamos la gira del documental de la Titan Desert con Alec Roca en Valencia, hoy jueves Valencia, viernes 21 Murcia, sábado 22 Málaga y Sevilla, domingo 23 Madrid, lunes 24 Bilbao, martes 25 Barcelona, miércoles 26 Lleida, jueves 27 Girona, toda la info de las salas aquí abajo, como siempre entrada gratuita. Y dicho esto, vamos a ver cómo son los entrenos de estos pedazos de Fistros que están preparando ya la clasificación para la carrera. ¡Iha! ¡Va, porta, va, va. Madre mía. Mira, el tío ha escuchado la gira y se le ha caído el bigote. Se ha ya. caído el golpe. Dicho. ¿Qué ha pasado? Vale, ya, ¿Qué Sí, yo pero... te veía ahí con le mustache y ¿eh? te has quedado sin mustache. Ahora estoy en la Playa Gloria con la familia y Putti se tiene que poner por todo igual. Así me gusta. Oye, te he estado viendo aquí, viendo los entrenos, cómo van esta gente. Esto van? es una locura, ¿no? Van como motos, nunca mejor dicho. Es brutal el ritmo. Brutal el mundo, el ambiente y brutal el ruido que hacen esas motos de MotoGP. A ver, tú, Coloma, que corres Copa del Mundo, que os jugáis la vida, etcétera, cuando ves esto llegas a pensar, coño, si lo nuestro, Nos nosotros... Un paseo. Claro, porque a 350 se sí, estos sí, locos. Cuando verás a pulas de frenada a 300 por hora y que entran en la curva a ciento y poco las frenadas son acojonantes. Y el ritmo de los mejores del mundo pues, a la piel de gallina. Wow. La pasada. Y pregunta: tú que hemos visto tu palo, el que no lo haya visto el link aquí abajo, donde... y tu palo ya me pareció increíble y brutal, cuando ves esto. ¿No flipas de lo grandes que son, lo inmenso. Es flipante todo y salvando las distancias, la referencia del Montama en el futuro, salvando las diferencias del MotoGP de cómo hacen las cosas, de los hospitality, de cómo tratan a los invitados, que al final el Montama hace tiempo era impensable, pero poco a poco tenemos que ir salvando las diferencias, aprendiendo mucho del MotoGP porque es la hostia, cómo envuelven todo, cómo tratan a la gente y el ambiente que le dan las carreras, es increíble. Y déjame que te pregunte, no es para no pa echar eh, cizaña, eh, pero cuando uno ve un deporte que quizá está más mediatizado, tiene más soporte de las teles, etc. ¿Uno no siente envidia de decir, hostia, es que esto ojalá pasara lo mismo en el, en el mountain bike? No, todo lo contrario, al final hay que aprender de la gente que lo hace bien, y como te he dicho hablando de las diferencias, el mountain bike tiene que ir hacia ahí, los equipos tienen que ir hacia ahí, siendo gente profesional, mecánicos profesionales, comunicación profesional, corredores profesionales, intentando ir todos hacia ahí, no intentando hacer que nuestro deporte, pues se quede a un medio camino y sea un deporte triste, sino todo lo contrario. El este deporte es la hostia y hay que intentar que vaya hacia el MotoGP salvando las diferencias. Y fíjate que aquí, eh, alex Márquez, Rins, todos le dan a la bici, o sea que aquí unos tienen que aprender de otros. De hecho, yo he venido en particular a ver a, a Espargaró, bueno, también tengo una relación con, con su hermano y con Márquez, y al final todos practican mountain bike, muchos aficionados del motociclismo practican mountain bike. Nuestro deporte es un deporte que como digo, no lo digo porque sea nuestro, es la hostia. Hay que saber venderlo y saber explicarlo. Y gente como tú ayuda mucho. Colomator, me cago en la madre que me parió. Nos vemos. Qué bien encontrarle. Nos vamos a ver un poquito más de moto. Nos vamos vemos. Allá. Chao. Nos vemos en la gira. eh. Sí. Ah. carrera faltan 10 minutos para empezar mira mira mira aquí ya los nervios y la tensión se puede cortar con un cuchillo no me a sacar la cámara mira que me han dado permiso voy por aquí que no la líes, tío de sky que este hace más show que yo ya te lo digo vaya crack chavalote En nada están poniéndose a 350 kilómetros por hora y esto tiene que ser nervios máximos, chaval. Venga, Joan que ha hecho una muy buena clasificación y ahora acabar de remontarlo también en la carrera. Por ahí tenemos a Jorge Lorenzo. Gracias. Oye, tres minutos para empezar. Estamos con Roger, que es entrenador, es fisio, amigo y le ayuda a Alex en todo esto. ¿Qué? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo van los nervios ahora mismo? Confiado que estén. Tantas y ¡Oh! Les, o sea, desde aquí le estás mirando las pulsaciones, ¿no? No, no, me vas, meves. meves. Ah, coño! Las meves, estoy aquí, estoy Muy bien, muy ¿Y cómo ves el gran premio, estando... gran premio de casa, tal? ¿Es un, unos nervios añadidos o cómo? El, el diumenge el tio crece, crece muy que por Tú, sí hay que hacer un vídeo eh, en Andorra un día, entrenando, que nos expliques cuáles son las pautas, cómo se le entrena, como tal, que esto es algo que creo que… que... Venga, Fed, muchas gracias. Sí, Vamos bien. para allá. familia, yo no sé vosotros, suerte que se ha acabado, eh, que me he pasado toda la carrera acojonado, ¿eh? que si ahora se tocan con Petrucci, que ahora en el interior, que ahora se va largo, pero que lo controla, que no se cae, que remonta, que tal, bueno, al final, gran, gran, gran, gran carrera de Juan Mir, Gran gran gran gran carrera de, de Alex Rins que al final ha podido salvar que un poco más y, y se va y se va al suelo. Se ha escapado el podium, pero cuarto clasificado y sobre todo brutal la experiencia de ver cómo se vive todo esto desde dentro. El... Venga, like no el video, que si queréis más como este.